la la Hola, mi nombre es Danilo Candia, encargado de ventas de Chile y Bolivia para el área de componentes. Bueno, en Expo Game estamos presentes con, con nuestros últimos productos, ahora con nuestra línea 7000 de, de Ryzen. También tenemos la posibilidad de poder experimentar di directamente con estos procesadores a través de los equipos que tenemos para el uso de los asistentes. Eh, también, junto con ello, eh, potenciados con lo que son tarjetas gráficas AMD Radeon. Sí, a través del, del, del stand de DAS2, los asistentes van a poder tener contactos con los equipos que, que están potenciados con, con Ryzen y, y Radion. Además de eso, van a tener actividades donde van a poder... Jugar a través de un juego programado por, por, por DAS, donde van a poder mover a su mascota, eh, poder capturar unas monedas y poder ganar premios. También actividades en el escenario, donde van a poder eh, seleccionar algunas, algunos, unos comodines y van a poder ganar premios entre viajes, productos y una serie de cosas. Bueno, nosotros tenemos eh, redes sociales en Instagram, lo pueden encontrar a través de AMD América del Sur. Eh, también Facebook con, el, con este mismo nombre, y bueno, todo lo que es en AMD.com pueden encontrar eh, acceso a todo lo que es nuestro lineup de productos ya sea tanto de componentes como servidores, notebooks y nuestras tarjetas gráficas, tanto para gamers como también profesionales. Bueno, un saludo a toda la comunidad de Pagua, bueno, los invito a, a, a que entren a, a, también a, su, a sus redes sociales, puedan ver el contenido que generan y bueno, también van a poder conocer cosas de AMD en, en las redes de ellos.